Aleluya, Jesús. Mi saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. A los hermanos que no me conocen, mi nombre es Selva Barúa, esposa del misionario Sergio Rubén, Alves de Sota, que ya descansó con el Señor. En este audio, en nombre de mi familia, yo quiero agradecer primeramente a Dios por su inmenso amor y por su misericordia. Después quiero agradecer al pastor Pedro Barbosa y a la Iglesia por las oraciones que a los momentos más difíciles la Iglesia estuvo intercediendo por mí. También mi agradecimiento a Semadar Secretaría de Misión por todo el apoyo y el cuidado que tuvieron con nosotros. También mi agradecimiento al pastor Adán Donizete y a su hijo Daniel, que estuvieron conmigo en los momentos más difíciles, estuvieron presentes dándome su apoyo, intercedieron por mí, compartieron conmigo. Los momentos más dolorosos de mi vida. Siempre seré grata a la iglesia de Asís. Que Dios pueda continuar bendiciendo a la iglesia. Que cada proyecto que la iglesia presente a Dios, Dios pueda venir a confirmar. Así mi agradecimiento en el nombre de Jesús y que el amor de Dios siempre esté en nuestros corazones. Amén.